hablamos con doña ángela sánchez que ha tenido su ponencia ahora en este primer día de inauguración y que nos sentimos encantados de saber que cada vez más eh, la juventud todos van a hablar inglés en un futuro que es la segunda lengua por excelencia la primera lengua y que bueno pues el español siempre lo tenemos muy arraigado fíjate hasta cristóbal algarre ha comentado lo difícil que ha sido para él porque claro no hemos tenido la oportunidad pero ahora con vosotros seguro que sí bueno quería en primer lugar saludarte buenos días, buenos días saber ¿Cómo, eh, cómo llega a ti pues esta franquicia y cómo fue y en qué año la cogiste la franquicia de la felicidad bueno pues llega de una manera absolutamente casual yo no iba buscando nada ni yo era empleada de banca y llegó a mí por una casualidad en una consulta de un médico vi, vi un, una eh, revista de mujer emprendedora y había una un artículo sobre helen yo me quedé absolutamente fascinada cuando vi lo que esta mujer estaba haciendo y fascinada todavía mucho más cuando vi que en andalucía no estaba. Eh, me pus, eh, recuerdo que cogí el no existía ni siquiera el, el gelendorón.es. No existía ni siquiera el gelendorón.es. Y bueno, llegué a casa, me puse a investigar y cada, cuanto más leía, más me, me fascinaba, más me parecía increíble. En Andalucía no estaba, miré, en España solo estaba en Cataluña, de esto fue en el 2009. Eh, ...recuerdo que llamé a mi compañera Mina para saber un poco más... ...pero era verano, tampoco estaban los niños en clase... ...pero a mí me dio igual, me fascinó tanto... Eh, ...me puse en contacto con ellos y en septiembre ya estaba haciendo máster... Eh, ...porque me parecía que es la manera... ...o sea, me quedé fascinada porque me parecía que era la manera perfecta... ...en la que podemos hablar, eh, a, aprender a hablar inglés... ...inglés o cualquier idioma... Sabiendo de dónde vengo yo también, igual que eh, Cristóbal, eh, soy de una generación que me ha costado muchísimo trabajo y de hecho no te, no domino el inglés tampoco perfectamente, igual que toda la generación eh, mía y posterior, España en general tenemos ese, esa asignatura pendiente. Entonces bueno, eh, me puse manos a la obra y bueno, el desarrollo ha sido importante y grande. En 10 años de dos centros hemos pasado a 34 y, bueno, lo decía en mi presentación, el primer año cuando yo entré eran 34 alumnos y hoy estamos en 6.470 alumnos. Sí. ¿Y tu salud desde qué edad? Porque pone de tres meses. ¿No es demasiado pronto? No, no es demasiado pronto. Un bebé aprende la lengua materna desde que está en el vientre. O sea, tres meses ya el niño está aprendiendo, está escuchando la voz de la madre, está escuchando la voz del entorno y cuando nace igualmente. Entonces el, las conexiones del aprendizaje que se, que se forman en, en, el, en el aprendizaje del lenguaje se forman desde el inicio. Entonces, si entramos con una segunda lengua, es que la va a aprender. Si, e si lo hacemos en ese entorno eh, continuo, riguroso, co y como lo hacemos, nuestra metodología, lo que hace es repetición y refuerzo positivo, como la lengua materna. O sea, ni nosotros los aprendemos nuestra lengua materna de esa manera. Nuestro nuestros familiares, la guardería, eh, van repitiéndonos cosas y cuando los papás y los mamás ve las mamás vemos que, que ese niño está respondiendo, eh, entendiendo lo que le ...estamos diciendo, se hace el refuerzo positivo... ...nosotros hacemos exactamente lo mismo... ...pero hay que hacerlo continuado" niños de desde tres meses a 19 años desde o qué edad la que más frecuenta? El... Desde tres meses a 19 años, pero tengo que reconocer que no todos los papás y mamás están tan eh, concienciados desde que desde los tres meses se puede. Entonces, sí que te digo que el, el grosor donde empiezan a venir más niños, eh, pero cada vez baja más. Antes era a los 4 y a los 5 y ahora estamos ya en los dos O sea, cada vez estamos viendo que se están concienciando más la, los padres. Tu centro está en Sevilla ubicado. Mi centro está en Sevilla ubicado. Ahora sí. En Marbella en un futuro. Sí. Por aquí. Seguro, seguro. Espero aprovecho además por si por si algún eh, emprendedor le interesa y se, se motiva con el proyecto, se entusiasma como el con el proyecto como yo me entusiasmé o como todos los que estamos aquí nos entusiasmamos y bueno es una oportunidad. Me encantaría llevar a los niños poder traer el Endorón. Somos los pioneros, somos los líderes. Llevamos eh, desde el año 85, son 34 años, en 36 países, eh, te doy cifras porque es muy rotundo y es importante saberlo, saberlo. 180.000 alumnos ahora mismo, estudiantes en todo el mundo, casi 3 millones de, de alumnos desde, lo, desde el 85 que empezó, eh, helen así que bueno en españa también te doy cifra. estamos en 17.000 alumnos ahora mismo o sea que me encantaría seguir poder ofrecer eh, a niños de cualquier población y por supuesto en marbella nos encantaría que, que estar presente es un sitio para mí un poco emblemático también por lo que comentaba cristóbal no en la en su apertura porque es un sitio donde viven mm, gente de muchísimas nacionalidades 185 ...que me queda un poco fascinada con el dato... ...y el lenguaje, el idioma común es el inglés... ...aquí en Marbella todos los niños tienen que saber inglés. Una última pregunta... ...¿cómo resumiría el método de Helen Dorham? El método de Helen Dorham se basa principalmente en dos pilares, el, la repetición y el refuerzo positivo, todo eso hecho, en, eh, realizado y desarrollado en un entorno motivacional para el niño. El niño viene a jugar, el niño viene a pasárselo bien y jugando y pasándoselo bien es como aprendes experimentando, no, no utilizamos la lengua materna, por eso desde tan pequeñitos también. A la par, que bueno, tenemos eh, materiales pedagógicos que cada año se actualizan, eh, tenemos nuevas tecnologías, Helen es muy activa. En muy proactiva en ello eh, los profesores son están sub, altamente cualificados con una eh, formación interna eh, bueno todo eso es lo que lo que nos diferencia y bueno que, quería aprovechar para para hacer un llamamiento a los emprendedores necesitamos emprendedores que se motiven muchísimas gracias y enhorabuena tu labor. muchas gracias muchas gracias bueno, hablamos con Cristóbal Garre después de esta ponencia también que ha hablado en inglés y ya uno nos comentaba es verdad que aquí teníamos asignatura pendiente y que bueno nos ha costado nuestra generación pues verdad no hemos tenido esas facilidades que tienen ahora desde muy pequeñitos. ¿no? Bueno, buenos días. Dices que ha hablado en inglés. Bueno, pidiendo disculpas por supuesto por el nivel que tengo que tampoco es lo que me lo que me gustaría, sobre todo con, con este grupo 200 franquiciados de la del, de esta empresa no de Helen Douron que lleva funcionando muchísimo tiempo y sobre todo las cifras que que nos han dado que nos encantan... ...han puesto eh, a 3.000... Eh, ...perdón, 3 millones de alumnos... ...han enseñado inglés desde que empezaron... ...o sea, una cifra increíble ...están por todo el mundo... ...van a aterrizar aquí en Marbella... ...con lo cual el Ayuntamiento tiene que estar aquí agradeciéndole ...que hayan elegido Marbella como centro de... ...donde realizan su convención anual... ...han venido más de 200 franquiciados de todo el mundo... ...y bueno, les hemos explicado eso... ...que Marbella tiene 135 nacionalidades distintas residiendo... ...y que aquí son dos competencia importantísimas las que a día de hoy se necesitan... ...en cualquier sistema educativo como son el inglés... ...por eso le hemos agradecido también que se dediquen a esto... ...y también el lenguaje de programación... ...que son los dos lenguajes, los dos idiomas... ...que a futuro, bueno ya presente... ...hacen falta en cualquier sistema educativo... ...y como bien decías pues... ...he eh, eh, reprochado un poco... ...que los sistemas educativos en España... ...pues no tengan todavía estas dos competencias claras... ...en otros países sí las tienen... ...y de ahí la diferencia al final en, en formación... ...el lenguaje de programación... ...y el lenguaje de idioma en este proceso del de, inglés... ...en este proceso de globalización... ...son básicos, si no tenemos eso claro... ...desde las administraciones públicas... ...nos va a costar mucho el que la gente tenga las oportunidades en este mundo global, porque al final nos pasarán el resto de países por encima y, y esa es la línea sobre la que tenemos que trabajar. Les agradecido que vengan, que se diviertan aquí en Marbella y que disculpen el invierno, que lo tenemos dos semanas al año y ha coincidido que, que nos está tocando en esta semana, ¿no? con lo cual que disculpen los, los inconvenientes y que disfruten de Marbella. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.